En este video tutorial les mostraré la navegación básica para Moodle 2.5. Una vez se ha ingresado al curso, desde el enlace Mis Cursos Virtuales aparece este entorno azul. Se puede ingresar al curso dando clic en el nombre del curso desde la parte central o en el menú lateral. Una vez estamos dentro del curso, se puede acceder a cada uno de los entornos y desarrollar las actividades. Se puede consultar quiénes son los compañeros y el tutor del curso desde el enlace Participantes. Este enlace se encuentra en el menú lateral del curso. Dando clic allí, podemos ver los compañeros del curso. Cuando se ha ingresado al curso, se puede acceder al correo interno desde el menú lateral. Desde allí puede redactar un correo, revisar la bandeja de entrada, Ver los correos que están archivados, en borrador o enviados. En el menú lateral de administración puede ver las calificaciones obtenidas en las actividades del curso. Y desde el mismo menú de administración también puede editar su perfil.